Mi madre me pide ayuda en las tareas de mi hermanito. Automáticamente yo. <risa> Joder. Un puzzle. <risa> Está muy difícil. Parece que tendré que pedir ayuda. <risa> ¿Puedes venir un momento? <risa> Necesito tu ayuda. <risa> <risa> la la la la. la, la, la. <risa> ¿Doctora, se las traigo? Sí, pero no todos los días. Déjame ver qué tenemos aquí. Hmm, hmm. En efecto, no entiendo una poronga. Hola, sí, ¿puedes venir un momento? Es que necesito tu ayuda. Pero el Halloween ya pasó. ¡Ay, no, we... oh, ¡Mierda! Eso no importa ahora. Necesitamos tu ayuda para abrir esa puerta de allá. Veré, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué es esto? Hmm. Al parecer es un puzzle que tengo que presionar los colores correctos en el orden correcto. Hmm. ¿Qué pasa, calabacín? ¿Hay algún problema? No, oh, maldición. Es cierto, cierto que, que es soy daltonico y no, veo y no veo los colores. colores. Oh, se me ocurrió una idea. Este, hola, sí. ¿Podrías ayudarme con un favor? <risa> Hola, ¡Hola Pikachu! ¿Trajiste lo que te pedí? Pikachu ¡Sí, no, el éxito.